MagicSon, el juego de la creatividad y la innovación. Un producto de enfoque e innovación. ¿Te gustaría ser creativo e innovador? MagicSon, un juego de mesa exclusivo. Divertido. Genera resultados. Una herramienta disruptiva para seres innovadores. Según el análisis del Foro Económico Mundial sobre el futuro del trabajo, el 65% de los niños que ingresan hoy a la escuela primaria terminarán laborando en empleos que todavía no existen. Trasciende tu zona de confort y de pánico a través de un viaje interestelar. Experimenta, encuentra y soluciona. Dirigir organizaciones privadas y públicas. A emprendedores, instituciones educativas, consultores y facilitadores de organizaciones afines al tema. Personas que quieran desarrollar la competencia de creatividad e innovación. Personas que les gusten las metodologías lúdicas y gamificadas. Porque solo cuando te pones en una posición en la que tienes que salir de tu zona de confort... Entonces, estás obligado a expandir tu conciencia. Contiene un tablero interestelar, unos territorios para crear y navegar en las fases y zonas del proceso creativo. Encontrarás acertijos, desafíos y herramientas creativas. Recorrerás las fases de la luna. Como parte del proceso creativo donde desarrollarás las competencias que quieres para llevar a cabo tu idea hasta el final. Trasciende tu zona de confort, de pánico. Libérate de tus bloqueos y miedos. Conéctate con tu zona de aprendizaje hasta que llegues a Magic Zone. Encontrarás una brújula que gira la ruleta y recibe señales. Un compendio de técnicas creativas para que fortalezcas tus conocimientos. Siete arquetipos, avatares, el sabio, el explorador, el artista, el mago, el bufón, el guerrero, el niño, que conectarán con el ADN de tu ser creativo. Ganarás puntos, cometas, asteroides, meteoritos, estrellas. Al cumplir con una actividad específica en un tiempo determinado, que te acercará a ser un ganador de Magic Zone. Ante el punto de la economía naranja los trabajos futuros aún no conocidos y la transformación digital, quiero brindarte esta herramienta atractiva, amable, lúdica, que genere interés y deseo de participar en el aprendizaje y expansión del ser creativo que todos tenemos. Cuento con un equipo de trabajo comprometido, creativo, con el deseo de brindarte y acompañarte en este viaje con todo el apoyo que requieras mientras aprendes y juegas. Apóyanos con Magic Zone.